Yo gente yo soy yo Rextor y bueno, vamos a jugar lo que es Deep Hunter 2 Deep Dive Bueno, este juego lo vi jugar en un cyber café Y no sé, era una chica que estaba jugando y me la acerqué y le pregunté que, ¿Cómo se llama este juego? Y me dijo que se llama Deep Dive Y bueno, como pueden ver es un simulador y vamos a ver qué tan va. Yo lo jugué y bueno, y no sé, me pareció interesante las texturas son muy buenas En serio, pareciera que estuvieras en No sé, en África, no sé dónde estás En Sudáfrica, en las Bahamas, en Tailandia En serio, muy hermosos los los peces estos Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Ahí vemos el bot y todo Ya hice una misión, unas cuantas misiones A ver qué tal nos va en esta primera Misión que hago en vivo Captura todos los peces que puedas en 5 minutos A ver qué tal nos va el primero, el segundo, el tercero. A ver, que tenemos hasta está? aquí, está muy hermoso. El cuarto, ay Dios, ¿cómo pude fallar así tan tontamente? El quinto, el sexto, oh, ya, yeah. nivel 7, perfecto. A ver qué más hay por aquí. Tao, oh, Dios, Dios, Dios. Oh shit. Está muy hermosos esos pescados. Ja, <risas> Qué épico. Puedo hacer dos. Dios, vamos a ver. ese tubo no se puede disparar ni no, nada por el estilo. Qué épico, se movió la tubo ¿Cuántos peces llevaré? ¿Cuántos peces llevaré? 10, 10. A ver, vamos a ver. Este de aquí, si le puedo dar de lejos. Nivel 8, perfecto. 11 peces. Vamos a ver si puedo llegar. Acá está ¿a dónde puedo llegar. No encuentro más peces? A ver, desde lejos voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Lo hice desde lejos. oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. ¿Cuál más? ¿Cuál más? A este de aquí. Oh. Pensé que podía, pero. Me di cuenta que no. A estos de acá también, de lejos. A ver qué tal. Oh, qué rugacito. A ver. Qué nervios. Qué nervios tener un arma como esta. ¿Dónde hay más pesos? ¿Dónde hay más pesos? Tengo ya 38% de. De oxígeno Bueno, voy a un lugar donde haya más peces Por el amor de Dios Oh Bueno Estos peces son imposibles de coger Así que ni hago el intento Ni hago el intento ni me esfuerzo tanto Así que, ¿para qué? Si sí son imposibles de coger A ver, vamos a ver este de aquí Lo atrapamos Uy, no, ¿pero qué pasó? Yo sé que te voy a atrapar Sé que de alguna manera te voy a atrapar Dios Dios, qué mal, qué mal esto es desgraciado, no Bueno, vamos a ver algo de oro A ver Muy hermoso, muy hermoso la Bueno, voy a tomar algo de oxígeno Porque así que me muero No, no, no, no tengo oxígeno Un poco más, un poco más Un poquito más otra vez Qué pico, pero ni siquiera salí salía el El sonido este Bueno, vámonos otra vez A ver a quién podemos darle bueno, Le vamos a dar este de aquí No lo atropé, entonces Qué pésimo pésimo ¿Cuál más? A este también. Oh Oh, shit, it started the most speed. A ver, vamos a. Aquí va uno. Van dos. Y este que va a ser de lejos. Un dolphin dive. <ríe> dirán. nada. Qué mal, mal, mal. Está muy hermoso. 22. De este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí también Porque me gusta nada más. Juego completo desbloqueado a ver. Nivel 10 Llega al nivel 10 Dios Yo que pensé que no iba a llegar al nivel 10 Yo que pensé Pero no, la cosa no es así Me he dado cuenta que no es así Pude llegar y puedo llegar más lejos Uno hace lo que se propone Dios Uf, lo hice Vamos a ver este de aquí Será que si no se mueve tan rápido Lo hice Ya llevo 29 Quiero llegar a los 30 Sería mucho para mí llegar a los 30 Dios, al menos de 5 minutos Se supone que ya pasaron más de 5 minutos Quedan solo 12 segundos 12 segundos Uff este es mi último, este es mi último, este es mi último. Uf, nivel 11. 4 segundos, 4 segundos, ya pasa la misión. O oh, si. Sí. O oh, si... Sí. 34 tesoros Interesante, pero lo que no me gusta es su banda sonora El sonido es el mismo sonido siempre, la misma canción. Obviamente que relaja y todo. Busco y captura un medregal limón. Busque y captura un medregal limón. ¿Cuál será ese? Somos de muy esquivos. Los pescadores no han, nos han dicho que vieron uno en la zona del barco hundido. Nada hacia, hacia el marcador y lo encontrarás por las próximas... por las proximidades. Dios, qué pésimo, qué pésimo. Vamos a encontrarlo, vamos a encontrarlo. Tomamos algo de oxígeno. Vamos a encontrarlo a ver por dónde es que está el, el pez. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Relajante por aquí, hasta yo me relajo al jugar esto Bueno, vamos a encontrar el PS este ¿Qué tan especial es? Nos estamos dirigiendo exactamente hacia el punto Para poder pasar este, este nivel Y bueno, ¿Para qué? Muy hermoso esto Yo he buceado y ¿Para qué? Muy cercano a la realidad bueno, lo que no me gusta es que el oxígeno Se va se... Dios, el pez este se mueve rápido El oxígeno se te cae muy rápido Entonces, no es lo único Pero ahí es algo normal Bueno, se, se mueve el pez este muy rápido Fuck you No sé dónde estará el muy desgraciado Bueno, creo que va 13, 10 6, debe estar por aquí cerca no sé dónde está, pero bueno. 5, 6. Creo que por ahí va. No sé, no me dejan verlo. ¿Cuál es? No lo veo. <risa> me tiene tonteando este... F fucking... Pez. Supongo que es este desgraciado que va aquí. <risa> que fucking Pes Si está aquí Se supone que debe estar aquí arriba O algo así por el estilo Pero no Dios me Me darte, ¿sabes? Pensé que podía llegar a encontrar a este pez desgraciado, pero no, la cosa no es así, no lo puedo... Aquí está... <ríe> y busco ya capturar el Misión de estadística, bla bla bla, monedas totales, tiempo de juego total 8 minutos, total XP, la distancia total de natación. Bueno, creo que... Capturé 35 peces, el nivel de presión de disparo fue 0.79. Número de fotos 100% de peces. Cantidad de fotos de peces 0. 976. Bueno, perfecto. Nada mal para cumplir esta. Bueno, ya he hecho la primera misión y bueno, me parece interesante este juego. ¿Qué puedo decir? Yo? Esto... Mmm, no sé. Para aquellos que aman jugar este juego o aman bucear, lo recomiendo. Pero para aquellos que no... No, en serio, no lo recomiendo. <ríe> Entonces, mi puntuación le pongo un 8. Un 8 sobre 10 ¿Por qué? Porque su banda sonora Simplemente es totalmente aburrida tiene, tiene dos canciones o tres canciones De relajación que son Bonitas y todo, pero Llegan a aburrirte, entonces Esa es mi puntuación, vamos a ver qué sucede Llega al nivel 11 y listo continuar Eso ha sido todo Y bueno, hay que buscar tesoros, pero y hice esa misión entonces Listo, espero que hayan disfrutado del gameplay Hasta la próxima, soy Rextor Y no se olviden suscribirse y comentar Un gran saludo Y bueno, si desean que suba este juego La guía, lo seguiré, pero Creo que es algo sencillo para como una guía Ok, un gran saludo a todos Y hasta la próxima Y hasta un nuevo Gameplay No se olviden que este canal es De solo gameplays, hasta la próxima No se olviden comentar y suscribirse Bye